¡Chara! es el mismo? Choro Choro, Choro, Choro ¿El mismo? ¡Chara! ¡Chara! ¡Chara! ¡Chara! ¡Chara! ¡Chara! ¡Chara! ¡Chara! ¡Chara! ¡Chara! ¡Chara! ¡Chara! ¡Chara! ¡Chara! ¡Chara! ¡Chara! ¡Chara! ¡Chara! ¡Chara! ¡Chara!